Hola, somos ¿Sí? chicos de ¿Sí? técnicas ¿Sí? laboratoristas ¿Sí? y les invitamos a participar en el rally de la MetaBase. metabase.